Muy buenas tardes mis hermanos. Amén, amén. Qué bendición tener a cada uno que está aquí, mis hermanos. Los bendecimos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Es un privilegio poder estar unidos como grupo, como en unidad para poder exaltar y glorificar el nombre de sobre todo nombres. Al único que se merece toda la honra y la gloria. Tú estás en este lugar porque tú has entendido que tú quieres alabar a tu Dios. No estamos aquí por compromisos Estamos aquí porque realmente queremos exaltar El nombre de sobre todo nombres El alfa, el omega Oh santo te amamos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Te damos gracias por cada uno de mis hermanos Que están aquí oh Dios Te pido que le des doble porción de tu Espíritu Santo A cada hermano que esté en este lugar oh Dios Te pido que todo, que todo enfoque sea en ti Padre y si hay algo en nuestras mentes el día de ahora Padre lo desechamos en el nombre de Jesús Porque no tiene parte ni arte en nosotros Solamente Dios, solamente Dios vamos a alabar Solamente Dios vamos a glorificar y vamos a exaltar Oh Santo, Santo Toda obra del enemigo se va Antes que la alabanza empiece Ahorita se va en el nombre de Jesús Fuera, fuera porque el Espíritu Santo Es el que mora dentro de este lugar Aquí está el Señor, aquí está el Señor Y Él está listo para tocar cada uno de tu corazón Solamente sea atento y, y escucha la voz de Dios Porque ahora Dios va a hacer un toque en tu alma Ahora Dios va a hacer algo diferente en tu alma Si tú escuchas la voz de Dios y te quedas tranquilo el día de ahora tú vas a ver como Dios va a hacer algo grande en tu vida para restaurar tu corazón para restaurar tu mente para restaurar tu salud para restaurar hasta tu matrimonio iglesia bendito sea el nombre de Dios bendito y solo cree en él solo cree en él solo cree en él solo cree en, él, solo cree, solo cree en Dios solo cree en el omnipotente solo cree en Dios cree hoy para hacer un altar en tu nombre nos mostramos hoy para hacer un altar en tu nombre oh Dios mi vida y mi alma te pertenece a ti oh Dios mi vida y mi alma son tuyas Espíritu Santo te amamos Dios te amamos gracias Padre gracias gracias gracias Gracias, Dale una ofrenda de palmas a tu rey, gracias papá, gracias Dice esta canción iglesia Ahora fuerte eres y libre eres Créelo Pusiste de tu gozo en mi papá Confiamos en ti ti sí. cántaselo, cántaselo y no te quedes callado y no estaré callado Yo, Dios mío te alabaré te alabaré para siempre has cambiado mi lamento en baile Yo, Dios mío te alabaré, te alabaré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 cambiado mi lamento en baile. Yo bailo suyo y yo te alabaré vamos con sus palmas y Cristo no está muerto dile. y Cristo no está muerto y Cristo no está muerto Él está vivo. Cristo no está muerto lo siento en mis manos lo siento en todo Cristo Dile, la, tengo. La, tengo. La, tengo. La, tengo. la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La opción, dile, la opción está sobre ti. Gloria a Dios, porque la tengo. Dile, Cristo, y Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. que no puedo parar hay un gozo que no puedo parar hay un gozo que no puedo parar son como ríos de agua viva ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna dile a Cristo mi Cristo no está muerto por mi Cristo no está muerto no no no Cristo no está muerto lo siento Quieto. Y Cristo no está muerto, y Cristo no está muerto, no, pero mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos. Puedo. Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Son como que judíos de agua viva, judío de agua viva, frío de agua viva, grisa alta para vida eterna. Hay un gozo y la última vez, hay un gozo que no puedo parar. Ríos, ríos, ríos, ríos, Dios, ríos, vida, ríos, agua viva que para vida eterna. El Cristo no está, y Cristo no está muerto. Está vivo. Por mí Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está, está vivo. vivo. Lo siento en mis manos, lo, lo siento en, en mis pies lo siento, pies, lo siento en pies, lo siento en todo mi ser y de Cristo. Y Cristo no está muerto. Está vivo. Y Cristo no está muerto. No, está no, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento. Aleluya. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Dile, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Dile lo siento, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento. Sabes que Cristo no está muerto iglesia No, no se siente, no se siente que estás Convencido, tú sabes que Cristo no está Muerto, mira. Él está vivo iglesia, Él está vivo Y Él es tan real así como este aire que Está respirando el día de ahora, mira este Aire, mira cómo se llena tus lungs, mira Así es Dios, tan verdadero Oh, Aleluya, te amamos oh Dios Vamos Sabes que Dios no se No se ha olvidado de ti Dios sigue Con el mismo plan que Él ha tenido Todo este rato contigo Lo malo es que tú no crees Lo malo es que tú No crees que Dios sigue En el plan que Él te dijo que ese plan Vas a tener Solo te invito a que levantes tu mano Y digas yo lo creo Padre Yo creo en ese plan que tienes Para mí yo lo creo Oh santo, santo Toda esa neblina que ves Muévala en el nombre de Jesús Para que puedas ver claro Porque Él, Él Todavía se acuerda de ti Santo Dios Así como soy, te lo doy, oh Dios. Oh. de tu fuego, Padre. Manda de tu fuego y bautízalos del Espíritu Santo en día de ahora. Necesito más de ti, Padre. Dile, necesito más de ti. su tronco delante de tu rey Que lo vale, él vale la pena Y a su nombre Y hacemos fiesta Fiesta del Señor Con cántico de amor le agradecemos Fiesta, fiesta de La la la la la la la la la la la la la Poder de Cristo, aleluya Y hacemos fiesta ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Y hacemos fiesta, dile! ¡Y hacemos fiesta! ¡Fiesta del Señor, dile! ¡Y hacemos fiesta! ¡Fiesta del Señor! Quieren vino del cielo, vino celestial para Dios, dile vino celestial que caiga del cielo. Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial. Ay, vino mi vida con tu santo espíritu ha transformado el agua en vino ha derramado su fresca unción, y su espíritu ministra vino celestial Como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Se regocija en el Señor mi fortaleza en el Señor se exalta mi boca cantará sin temor contra mis adversarios mi corazón se regocija Como el Señor y nuestro Dios. abrió el mar, Dios abrió el jordán y a todos sus enemigos, Él ha vencido, Él ha vencido, abrió el mar.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 Él es poderoso, victorioso, él es victorioso, poderoso, él es poderoso, victorioso, poderoso. él es victorioso, y poderoso él es poderoso, ¡Victorioso! victorioso, él es victorioso, mayor es el que está conmigo. Aleluya. Santo. Cristo vive Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Mi Rey Todopoderoso Tú eres santo, Tú eres santo Eres maravilloso Dios Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya Rey victorioso Rey todopoderoso Santo, santo, santo quiero adorar oh Espíritu Santo eres mi roca, eres mi todo yo te quiero, yo te quiero adorar, yo te quiero adorar quiero exaltar tu santo nombre estoy rodeado de una gloria que no veo pero lo siento, yo siento esa gloria dentro de mí. Yo siento esta gloria en mí Levanta tu corazón y levanta tus manos y hazle un altar a Dios. Ahí donde estás, ahí donde estás, hazle un altar a Dios. No es necesario venir aquí enfrente. Levántale un altar a tu Dios ahí donde estás. De agradecimiento por todo lo que ha hecho en tu vida. ¿Hasta cuándo va a ser suficiente? Si lo suficiente es Él, ¿en qué estás buscando tu prioridad? Si tu prioridad es Cristo. Oh <laughs> A pesar de las tormentas que vengan Tú alaba a tu Dios, tú alaba a tu Dios Porque la recompensa es más grande Oh Santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Dios, aquí está tu Dios Aquí está Dios Aquí se está paseando el Rey Poderoso Aquí Aquí está oh, Él está penetrando entre todo nuestro ser Él está penetrando en todo tu ser Levanta tu voz Levanta tus manos iglesia Oh, levanta tu alabanza, abre esa boca, abre esa boca y levanta tu alabanza Levanta tu alabanza, levanta tu ser, expresate delante de tu rey. Yo me expreso, yo me expreso, yo me expreso Dice el Señor, ven aquí, y yo te guiaré, y yo te guiaré. del Señor Deleitémonos en su presencia Hermanos Gózate en la presencia Del Señor Aleluya Dice el Señor, porque yo vengo pronto. Arregla tu casa, dice el Señor. Arregla tu vida, dice el Señor. Porque si no, dice el Señor, no sabrás cuando yo venga, dice el Señor. pueblo mío, dice el Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos Señor, aleluya Dale gracias hermano, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno Aleluya, Sí, dale esa ofrenda Señor de palmas con todo tu corazón Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Aleluya, aleluya, gracias Señor Gracias te damos Cuánto sientes su presencia en esta tarde Aquí en este lugar La gloria de Dios está aquí con nosotros iglesia Dale con todo tu corazón esa ofrenda a Dios Más tú Jehová Eres mi escudo Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Más tú Jehová Eres mi escudo Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Dime iglesia Más tú Jehová Eres mi Escudo Mi gloria y el que levanta Mi cabeza Dígalo Mas tú Jehová Eres mi Escudo Mi gloria y el que Levanta mi cabeza Dilo Mas tú Jehová Eres Mi escudo Mi gloria Dilo. Mas tú Jehová eres mi escudo Mi gloria y el que levanta mi cabeza Una última vez Mas tú Jehová eres mi escudo Con autoridad Y el que levanta A amada, Él está llamando Y ya se oye el chofar, en los cielos se oirá A su amada, Él está llamando Una vez más, sí Señor Y ya se ¡Dilo! oye el chofá dilo iglesia En los cielos Convicción, con convicción llamando, Una vez más Una vez más Ya se oye Y ya se oye el chupar, chupar En los cielos En los cielos se oirá A su amada Él está llamando Dile ven Ven, ven, ven Ven, ven Señor Ven, ven, ven Ven Señor Esperándote está tu novia Dile ven Ven, ven, ven, ven Señor Ven, ven, ven, ven, ven Señor Esperándote está tu novia Cantemos al Señor Aleluya Aleluya ¿Quién vive? Cantemos ya sé, en cielos se oirá, a su amada Él está llamando Y ya se oye el chofar, dígalo, en los cielos, aleluya está llamando A tú que lo esperas, tú que lo esperas, aleluya. Cantemos con instrumentos alabando al Señor. Exaltemos su nombre. Exaltemos su nombre con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Dale alabanza a tu Rey. Dale alabanza a tu Señor. Él es digno. Él es digno de que le alabes. Él es digno de que le exaltes con todas tus fuerzas. Ven, ven, ven, ven, Señor, ven, ven, ven, ven, ven, Señor, esperándote está tu novia. Aleluya Gloria al Señor hermanos Cristo vive amén Cristo vive el reina para siempre Y si usted lo espera hermano Ese, ese coro debería de, de hacerlo Mover su interior De sacudir su corazón, su espíritu Y todo su ser para la gloria del Señor, decirle: Ven, Señor Jesús, yo te estoy esperando. Yo también te estoy esperando. Yo espero tu venida. Amén, iglesia. A su nombre. Aleluya. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Aleluya. Vamos a, a darle gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Porque, y gracias a, a mi hija Nori y a Roberto que vinieron a visitarnos. Y. No perdimos la oportunidad para que estuvieran con nosotros para alabar y bendecir el nombre del Señor Amén hermanos, nos gozamos con los que se gozan y espero que si usted está alegre también cante salmos con los que están alegres Amén, si está triste dice la Biblia que haga oración Pero gocémonos con los que se gozan, amén iglesia, Él es bueno, bueno es nuestro Dios y sabemos de que el Señor tiene grandes cosas para los que le creen no es por vista sino es por fe y si tú tienes fe vas a